Soy Roberto García de Miguel, eh, soy dibujante y nada, vivo aquí en Bilbao, aquí al lado. Pues proteger eh, eh, pues todo lo que hay estructurado eh, últimamente, que es, que es bastante, y bueno, pues hay que guardarlo y es lo que tenemos que hacer los bilbainos. Pues no hay, por ejemplo, pues igual demasiados espacios libres como para andar con animales y con. ¿eh? Y, y poco más, ¿eh? porque últimamente se está. se está poniendo pues, como una ciudad como cosmopolita y. Y bien. Quitar. Por lo de todas las ciudades, me supongo. El vandalismo, la, la inseguridad y, y el mogollón de gente que hace grafitis por ahí, en sitios donde no debe hacerlos. Y, y yo estoy contento con la ciudad. Eh, igual igual eh, apoyar más a otros barrios que están en el extrarradio y... ...pero en general está, está bien".